Hola que tal mis amigos de La Voz de la Afición, en esta ocasión les traigo pues una noticia del equipo de, de Pumas de aquí de México en donde pues parece que el atacante argentino Eduardo Salvio, el Toto Salvio, está cada vez más cerca de, de Pumas de cara al próximo torneo Apertura 2022 de la Liga MX, con esto pues estarían cubriendo la salida de, de Alan Mozo, que también pues se desempeña como extremo derecho nada más que aquí si hacemos la comparación del Toto Salvio con Alan mozo la verdad es que eh, el Toto se queda muy muy por arriba de, de Alan Mozo, es extremadamente superior porque este jugador además de repartir juego por las bandas se desempeña eh, también haciendo goles algo que pues ya eh, le hace falta al equipo de Pumas el interés de Pumas por Eduardo el Toto Salvio es muy muy serio y de acuerdo al, al diario OLE el jugador de Boca Juniors recibió una oferta de de Pumas por dos años en los que prácticamente tendría asegurada la, la titularidad ahí como extremo derecho en el club mexicano. Otra de las cuestiones es que también eh, pues el equipo de Boca Juniors no lo quiere dejar ir tan fácil, hay que recordar que a Toto Salvio le restan solo unos días de contrato con Boca Juniors y hasta el momento no ha renovado su vínculo con el club. Pese a que la directiva ha tenido contacto con el agente del jugador, precisamente pues el jueves expira el compromiso. Y los cheneses, pues no quieren que por ningún motivo el atacante se vaya libre, sino que quieren amarrarlo. Ellos sí quieren eh, tenerlo ahí en su plantilla, pero obviamente pues también hay cuestión de, de dinero. verdad El Toto Salvio pues, no quiere jugar de a gratis o si sí, en México tiene una mejor oportunidad monetaria. Pues eh, vendrá acá a la Liga MX. Otro de los equipos que estaban interesados en los servicios del Toto Salvio. Pues era el América, ¿verdad? América de México. Y también eh, se había escuchado un rumor donde pues, el Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos. Estaba interesado también en el extremo derecho. Ya veremos si pues, Pumas de verdad se atreve a tener un, un compromiso con su afición. Y fichar a este extremo derecho que la verdad es de alta, altísima calidad. Muchas gracias por ver el video amigos. Soy la voz de la afición, su amigo Lalo. Y que la pasen muy pero que muy bien. Hasta luego.